Sí. ¿Sí? Hola, buenos sí. días, buenas. ¿Este es un cuerpo de chanza? Sí, sentado. ¿Y un poquito de, de día A ver, sí. bueno, aquí lo que ofertamos es secundaria, ¿vale? Tanto nivel 1 como el nivel 2, bachillerato en las tres modalidades, Industrial de tecnología, humanidades de ciencias sociales y arte. Y después también ofertamos algunos ciclos formativos de grado superior, idiomas, chino, alemán, francés, inglés. Y también preparamos para las pruebas de acceso de grado superior y para acceso a la universidad de de 25 años. ¿Y se puede matricular cualquiera? Sí, siempre que seas mayor de, de edad y que sea empatronado en Andalucía. Bueno, si sí, yo me quiero matricular, por ejemplo, de bachillerato, tendría como que hacerlo? A ver, pues para todos los casos lo que hay que entregar es fotocopia del DNI, certificado de empadronamiento y el certificado de estudio que te permita acceder al curso de, de bachillerato. El título de la ESO, si el caso en el primero, o pues, si quieres matricularte en el segundo, con pues, el certificado de la primero, que es más la ESO a Después también hay de otros casos excepcionales, vale que esos ya los requisitos pues, aparecen en la página web. ¿Y eso de estudiar la distancia? ¿Cómo va? Pues a ver, eh, eso mejor os voy a presentar a algunos profesores, ¿vale? Y vosotros le preguntáis las dudas que, que tengáis y ellos que, que os cuentan, ¿vale? ¿Vale? Bueno, ¿y en IEDA cómo se estudia? Pues aquí en IEDA se estudia a través de las tareas, no es una enseñanza tradicional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 Para que se establezca esa recomendación sobre Buda, eh, orientaciones puntuales que necesite el alumno, etc. No, no, hay, no hay que asistir a clase. Esa, esa es la gran ventaja ah. de la flexibilidad que tiene este sistema. Que no hay que asistir a clase. ¿Y cuál es el horario de consulta? Como sistema de educación a distancia, también no hay un horario establecido de consulta. Es decir, en, el profesor tiene un horario oficial en el que tiene que permanecer.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 a través de una dirección web, bueno, a través de una dirección que nosotros te vamos a enviar en el momento en que te matricules que la de la matrícula entonces en ese aula estarán todos los contenidos por bloques para todo el curso ¿eh? y vas a poderlos utilizar y ver de forma muy atractiva atractivo la y los temas los tengo que imprimir no no no los tienes que imprimir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 pero ten en cuenta que solamente puedes estudiar un solo idioma. Bueno, ¿y cómo se estudia en el idioma a Pues aquí en El IEDA, en el, en el departamento de idiomas, ofrecemos diferentes idiomas, inglés, francés, alemán y chino. Diferentes niveles eh, y en el que se trabajan las cuatro destrezas, la comprensión lectora, comprensión objetiva, expresión oral y expresión escrita. En cada uno de, de los cursos, en la plataforma va a tener como ¿Y la parte oral cómo? Pues la parte oral la, la trabajamos para suplir precisamente la figura de, de, del profesor, que sí existe en la tradicional, y los compañeros, que también forma parte también de la televisión. Tenemos dos, eh, dos tipos de aplicaciones: una Semana en OVOMS, que son grabaciones que lo, vosotros mismos <coughs> grabáis, y una aplicación que se llama illuminate que es una videoconferencia en el que pueden participar eh, en diferentes. Con un grupo bastante numeroso que al menos con el profesor también nos conectamos a través de Skype, las consultas, los tengáis, y mantenemos siempre un contacto directo con los alumnos, por foros, mensajes. ¿Y cuál sería la manera que, de evaluar? Pues eh, evaluamos, eh, depende un poco de, del nivel. En el caso de los niveles que certifican, pues obtienes un título al final, al final del intercurso, y si tienes actos, es eh, acto en... En el examen, como en el caso de eh, segundo de nivel básico, tercero, que es intermedio, nivel intermedio y segundo de nivel avanzado, quinto. En esos casos hay un examen de certificación al final y lo que, lo que puntúa, lo que cuenta es el examen final, si es alto o alto. En el caso del primero de nivel básico y cuarto, que es el primer año de nivel avanzado, pues ahí depende del número de tareas que se, que se envíen.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 y si él tiene un acto se le pone la nota que tenía en las tareas y si no tendrías que repetir esa, esa prueba presencial hay una cada trimestre hay una recuperación al final de curso y en septiembre también tienes que recuperar lo que tengas pendiente que y si no vas a presentar alguna asignatura algo? bueno cada vez que te matriculas tienes dos convocatorias la de junio y la de septiembre independientemente de que te presente o no, te corren esas dos convocatorias entonces en realidad tendría por cada asignatura, tendrías tres años para, para poder aprobar seis convocatorias en, en total. Bueno, y yo de la repetición de bachillerato, ¿cómo termino y podría seguir estudiando aquí la formación profesional? Sí, la forma natural para acceder a un ciclo de formación profesional es de bachillerato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 caso de, de que sea fuera, pues a través de una hoja de seguimiento semanal en la que el alumno va rellenando y con conformidad del profesor y tanto del, del tutor laboral eh, y a través de la, de la llamada telefónica, bueno, pues se sigue el seguimiento. Pero realmente exactamente igual que la presentación.